La verdad es que es la palabra de moda, nuevos medios, tecnología y, y red, pero sin duda alguna los nuevos medios para mí se definen por medios muy específicos, especializados, contenidos muy trabajados y a un público sectorial más concreto. En ese sentido sería aquel medio de comunicación que utiliza los recursos de Internet para crear contenidos muy, muy específicos con una nueva interactividad con los intereses de los públicos muy concretos. La verdad es que, sin duda alguna, hablar de nuevos medios y de red es casi lo mismo. La red influye en todo, pero sobre todo haría hincapié en una cosa, en las nuevas posibilidades de retroalimentación y de interactividad entre los usuarios y los nuevos medios. Estando ahora mismo en Cuenca, pues me atrevo a hablar de algunas iniciativas o recomendación de nuevos medios locales o especializados, ya que estamos en Cuenca, a hablar de Deporte Conquense, una especialidad, una, un medio de especialización periodística en temas deportivos, o lo podemos aplicar a otros ámbitos, Canarias, Vázquez, medios de comunicación creados, micromedios para públicos, colectivos muy concretos y con una información muy especializada.